Cómodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración Es so ¡Yo! Apaga el Nintendo, hijo. Ya llevas varias horas jugando, mi amor. No, no llevo varias horas. Me falta media hora. Pablito, hijo. Llevas dos horas frente a la pantalla. ¡Ay, mamá! por oh, perdí! Ya, ya. Apaga esa cuestión, por favor, ¿ya? ¡Pero mamá, si me falta un punto! No, no, no, hijito. Ya he jugado mucho rápido. ¡Ya, mamá, ¡Ahí está el último! ¡Game point! Me falta un... Me falta un set... ¿Qué buena, ah, ah, ya, entonces apágalo. ¡Pero, mamá, oh, no! Pues no. Si todavía me quedo. Pablito, por favor. Ah, oh. O si no, no juegas en la tarde. ¿Por qué? qué no, porque no quieres hacerme caso. Si no es de hacer caso, yo también tengo derecho. <risa> ya, listo, lo apagué. Pero que coste, que todavía me quedaba media hora. Hmm, Pablito, llevabas casi dos horas y media y es una hora al día. ¡Ay, qué hago ahora! ¡Lee! ¡Lee! ¡¿Qué voy a leer si no tengo ganas de leer con mami?! ¿Alguna historieta? ¿Alguna novela buena? ¿Tienes lleno de no, libros? ¡No, no, qué en este momento? ¡No todo es leer! ¡Estoy activo! ¡Estaba haciendo deporte! Activa tu imaginación, pues hijo ah, uy. ¡Ya! ¡Voy a leer! ¡Voy a leer! ¿Y qué leo? Pinocho, la historia de un niño de madera Que quiere ser un niño de verdad ¿Para qué voy a querer ser un niño de verdad? Los niños de verdad tenemos puros problemas La tortuga y la liebre ¿Y para qué voy a querer leer este libro si yo sé que gana la liebre? Aunque claro, cada uno es bueno en su propio territorio Cada uno es bueno según sus características físicas Ah, si sí, ya lo sé ¿Cuál puedo leer? Ya todos los leí. ¿Y este? Tremendo libro. Este me lo regaló mi abuelo Pablo, si me acuerdo. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Tremendo caballo, qué bonito. ¿Ah? A ver. Miguel de Cervantes. Nació el 29 de septiembre de 1547. ¡Qué viejo! Está considerado la figura máxima de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¡Oh! Una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el libro más traducido de la historia. ¡Oh! Se le llamaba... El príncipe de los ingenios. Tal vez Miguel de Cervantes era muy ingenioso. No como yo. ¿Qué se me va a ocurrir a mí? Ninguna idea se me podría ocurrir. Ya está bien. Lo voy a leer. es un hidalgo pobre de la mancha que de tanto leer y leer y leer y leer, leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante un caballero andante yo también puedo ser un caballero andante no es cierto rocinante sí claro tú serías mi noble corcel pues por supuesto que sería tu noble corcel pues vamos rocinante Vamos a descubrir las nobles caballerías que nos trae el más allá y el más acá. ¡Acá ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hijo! ¿Qué hace un caballero sin su escudo? Vamos a vivir las aventuras más grandes que nunca habrás. Un caballero no sería nada sin su nombre, su ¿Tú serás Sancho Panza? Yo, yo te puedo acompañar. ¡Yo puedo ser Sancho Panza! Sí, yo seré tu acompañante. Y también necesitarías un caballo. Solamente tengo un burro. ¡Vamos Sancho! ¡Vamos! ¡A descubrir las infinidades del mundo entero! ¡Oh! ¿Pero qué es lo que veo? ¡Hola! ¿Una noble damisela. ¿eh? ¿Sancho, la habéis visto? No, no la había visto. Pues ahora la vimos. Tenemos que conquistarla. Vamos, Sancho, a conquistar a la damisela. Quédate aquí, Dulcinea. ¿Dónde estás, Dulcinea? Estoy aquí y necesito que me Espera, yo te ayudaré y te rescataré de la torre más alta que hay en el mundo. Sí, necesito que me salves. Por favor, sí, necesito que me salves. Tranquila, Dulcinea. Nada es tan difícil para el Quijote de la Mancha. Ya lo no sé. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Quijote. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Isolda. Isolda, no creo. Tú te llamas Dulcinea. Yo soy Dulcinea y quiero quedarme aquí en el castillo. Por favor, entiéndeme. Yo no quiero irme contigo. Te voy a dejar tranquila. Lo único que quiero es amarte. Yo no quiero amarte. Solo quiero que me dejes tranquila. Uy, ¿por qué eres tan rara? En realidad no, eres el raro. ¿Por no soy el raro? ¿No es cierto, Rocinante, que no soy el raro? Por supuesto que no. No, voy a hacer ahora. Te vas a tener que... ¿Conmigo? No, no me quiero ir contigo. Sí, vente. No, no me quiero ir contigo. Ay, Tulisina, ¿quién entiende a las mujeres? Nadie entiende a las mujeres. A casa. Creo que me voy a tomar un tecito ¿No es cierto, Sancho? Yo me voy a quedar acá afuera No puedo creerlo Qué libro tan espectacular El Quijote de la Mancha Tantas aventuras Miguel de Cervantes Cómo fue capaz de tener tanta imaginación Qué más quisiera yo que tener Toda esa imaginación que tenía él ¡Wow! Me ha sorprendido Lo poco que alcance a él Porque debo decir que me salté gran parte del libro para llegar al final ¡Pablito! ¿Qué mamá? ¿Ya puedes jugar nuevamente al Wii? ¿De verdad? Uh -huh. ¿Cuánto rato pasó? Como una hora y media. Uh. ¡Ya! Voy a jugar otro ratito entonces al Wii. Ya, mi amor. A ver. Este ya lo jugué. Este también, este también, también, también, también. también. El Quijote. ojito de la Pablito descubre el Quijote de la <risa> Pablito descubre el Quijote de la Mancha. No. Pablito, descubre el Quijote de la Mancha.